sean bienvenidos nuevamente a su canal prevideo el día de hoy les estaré mostrando cómo podemos agregar notas y comentarios en powerpoint desde nuestro celular así que quédate hasta el final del video para que puedas lograrlo en la parte inferior nos va a aparecer dos iconos uno de nota que es este y el otro de comentarios que es este en el icono de notas simplemente inmediatamente pulsamos verdad se nos abrió esta ventana Aquí dice pulsar para agregar notas. ¿Qué quiere decir? Que esta diapositiva, esta hoja de diapositiva en específico, no tiene una nota agregada. ¿Y qué son las notas? Estas son puntos claves, o sea, son recordatorios, elementos de interés, etcétera, que podemos dejar en las presentaciones. O sea, la persona que está creando puede dejar notas en cada una de las diapositivas si así lo desea. Bien, vamos a poner por ejemplo aquí gracias para no abundar mucho, una, una nota sencilla y le daremos a listo. Bien, ahí se nos agregó nuestra nota, miren ahí dice gracias y vamos a quitar de ahí. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora vamos a agregar un comentario. Si nosotros tuviéramos comentarios, ¿verdad? Pulsando esta parte, este icono que dice comentarios, si tuviéramos comentarios, inmediatamente nos hubiera aparecido en esta parte de aquí. Pero, como no tenemos, simplemente nos dice que sigamos más adelante dándole a las flechas para ver los demás comentarios de las diapositivas que siguen o que estaban anteriormente. Pero, como no tenemos comentarios y queremos agregar, vamos a agregar uno. Los comentarios son reflexiones, aportes, puntos de vista, etcétera, que podemos poner en las presentaciones. Así que para agregarlas, vamos a ubicarnos en la parte de abajo o inferior de nuestra barra de herramientas y le daremos a este icono que está aquí. Pulsamos y miren, se nos abrió una ventana en la cual podemos editar nuestro comentario. Por ejemplo, eh, como estamos hablando del hipervínculo, ahí vamos a poner, es un tema muy importante, por ejemplo ese es el comentario que estarías realizando, pero ¿qué pasa? Que la persona que va a poner el comentario, es la persona que mira tu presentación o sea, tú que estás creando tu presentación vas a escribir la nota mientras que el comentario lo va a editar directamente la persona que está viendo tu presentación bien para dejar ya o enviar nuestro comentario simplemente lo que vamos a hacer vamos a darle esta flechita y se nos guardará el comentario mírenlo aquí ahora sí aparece en la parte de abajo vamos a quitarlo para que ustedes puedan visualizarlo mejor ahorita no teníamos nota miren ahora se nos agregó la nota verdad la que dice gracias quitamos la nota y ahorita no teníamos comentarios ahora cuando pulsamos en la parte de comentarios se nos abre directamente el comentario que ya hemos agregado espero les haya gustado mucho este tutorial hayan comprendido claramente el contenido y déjenme sus comentarios diciéndome qué les pareció el video, de qué temas quieren que trate y no olviden suscribirse a mi canal. Bye, bye.